bajo tierra, se desconocen entre los vecinos, se arma pelea, si uno le hace el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea, tenés que ser su familia con todo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó, yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta la rodilla. Thank you Claudio, eh, ¿cuesta mucho hablar de un medio y que el laburante no sienta que lo estás atacando? Digo, porque la, como la mayoría de la prensa es privada, vos mañana hablas del Río Negro de la mañana y por ahí sí, puede parecer que estás atacando al medio, eh, y por ahí estás hablando... No sé si me explico a... a eh, imagino, porque también una vez me dijiste una frase muy piola, eh, que si eh, hubiera que medir el tamaño de Egos en una redacción, no, no alcanzarían los gimnasios de Neugén. ¿no? Eh, bueno, sí, es difícil. Es muy difícil, hasta que los compañeros que están dentro de ese medio toman conciencia de que son trabajadores y no son dueños ni parte del medio, simplemente son gente que está en tránsito en esa empresa por más o menos tiempo, que ellos trabajan por, por una directiva ideológica del medio, digamos el de medio es el que controla la línea editorial y que uno va y cumple su tarea y cobra un sueldo por eso. No es un accionista de la empresa, eh, de hecho, en muchos casos, ya ahora hasta se perdió las felicitaciones sobre el trabajo que uno hace, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, eh, como vos decís, sí es muy difícil que, que cuando se habla de un medio, la situación de irregularidad de un medio, los compañeros se sientan identificados y enseguida sienten que se ataca al medio y no se los defiende a ellos. Eh, ahora hicieron una movida, bueno, hoy no, mañana, mañana, mañana están. cuando salga el programa vamos a estar en ese día Pero es una jornada nacional y en estos días han hecho una, una visibilización Creo que eso les molesta mucho, sobre todo los diarios, ¿no? Que se visibilice, que lo hicieron en una, contaron un poco, a, a la entrada de un, de un... ¿Y un evento Sí, ahora cada uno de los diarios, el diario Río Negro, con base en roca en la provincia de Río Negro Organiza todos los años un evento gastronómico con, con los chefs y con los referentes de la cocina gastronómica regional más, más, más relevante, ¿no? Bueno, se llama, la actividad se llama Yopomo, son dos días que se realizan en distintos lugares de la ciudad de Neuquén o de la provincia, en realidad, porque no se ha hecho solamente en la ciudad de Neuquén. Bueno, en el caso de este fin de semana que pasó, se hizo en el Parque del Este un parque muy bonito que hay a la vera del río Neuquén, sobre una barda, debajo de la, de la legislatura de la ciudad de Neuquén, eh, un lugar donde se, desde ahí vos ves todo el valle... Eh, la verdad, la verdad que es un lugar precioso. Bueno, eso se hicieron esta actividad, nosotros estamos reclamando por nosotros desde, desde el sindicato de prensa y desde la federación estamos reclamando por mejoras salariales. Hace un mes y medio que estamos tratando de negociar la segunda parte de nuestro aumento salarial. Y tenemos una persistente negativa de parte de la empresa a otorgar una suma mayor de la que ya nos quiere otorgar. Nosotros como federación hemos bajado nuestras pretensiones más de lo que, más de lo que queríamos y no podemos bajarnos más y la Cámara.. No, no quiero aumentar, estamos cinco puntos de diferencia, ¿no? ¿Ahí Pero... negociás con el Río Negro o no, no, ahí con No, negociamos el... con la cámara. Ahí está. Ahí negociamos con la cámara. Eh... En el caso de si tuvieras que hablar con la mañana es lo mismo. Lo mismo, o sea, lo la mismo la la vez. Vez más allá que nosotros hemos hablado con los, tres, con, con, con los dos diarios este, o con otras empresas. Digamos, hablamos para ver cómo están, cómo vienen y cómo podemos mejorar eh, esa negociación y a ver en qué punto están las empresas para pagar o no. Bueno, eh, en este caso la cámara venía mal. Se hizo una asamblea de compañeros y compañeras de las dos redacciones de la semana pasada Y en esa asamblea se votó una medida de acción Que era justamente hacer una intervención en el, en el evento Yo Como Para eso que se hizo, se hizo una olla popular que se llamó Yo No Como eh, Y bueno, compañeros de los, de los diarios fueron hasta allá Hicimos una volanteada, este, música, este, una batucada <ríe> Como corresponde a una acción sindical y estuvimos dos horas en el momento de mayor ingreso de gente a la redacción Se repartieron volantes y terminamos y nos vinimos Esa fue la acción Esa parte fue la que menos molestó en todo caso Pero la, desde el momento que se publicó el hecho hasta el momento que hicimos la acción Fue lo que más nos molestó Les molestó muchísimo porque afectó mucho la imagen del diario ya quieren tener una imagen impecable Pero que no se traduce esa misma imagen al, al trato que reciben los trabajadores O las trabajadoras que son quienes más lo padecen en realidad eh, Entonces, digamos, nosotros en ese periodo, entre el, entre el miércoles y el viernes Y el sábado por la mañana, en realidad este, Tuvimos millones de llamados digamos, De hecho, a mí me llamó el gerente de recursos humanos Uno de los gerentes nos llamó al secretario general del sindicato eh, Y lo llamaron como cuatro veces también en esos días Presionándolo para no hacer no el evento eh, ellos temían. Me imagino que a esta altura el partido no lo irán a apretar justo a ustedes. No, no, no, saben, saben que no pueden hacerlo. Claro. Pero bueno, eh, ellos... eso. Por son tan soberbios que te quieren apretar o decir. Sí, sí, bueno, que... no, no, sí lo hacen, de hecho lo hacen. Eh, lo que pasa es que, bueno, digamos, uno puede claudicar o no. Bueno, nosotros en este caso no claudicamos. La respuesta que le dimos, que le di yo particularmente, mirá, la única forma que yo tengo de levantar el evento es que vos, como empresa, tengas, una, sí, claro, claro. Ver, tengas alguna, alguna acción que nos permita a nosotros entender que hay una, una lógica en la empresa de ayudarnos y que esa, esa acción, además, sea analizada por la Asamblea de los compañeros de base y que sean ellos en definitiva los que van a decidir si van a levantar o no van a levantar la media fuerza. Nosotros claro. solo, simplemente somos el medio que permite la acción, pero no somos quienes decidimos la acción. Digo, a ver, hay... Hay instancias de, de, de, de medida de fuerza en donde el sindicato establece la política Y hay otras instancias que me parecen las más democráticas y En donde es la asamblea la que define las cuales son las medidas de fuerza que uno va a realizar Esta fue una de ellas Con lo cual... Con sí, igual podrían haberte llamado mucho antes digamos. Obviamente, ¿no? digamos. lo podríamos haber resuelto mucho antes De hecho, en las discusiones, ni siquiera las discusiones, en las charlas que hemos tenido con, con distintos empresarios Incluidos del Río Negro Planteándole la situación salarial, todos te dicen, bueno, pero estamos en este quilombo por cinco puntos Sí, estamos en este quilombo por cinco puntos, llamen a, a la cámara, presionen para que resuelvan a favor nuestro Digo, pues si no, el conflicto va a seguir Digo, ustedes reconocen que el salario está caído, a nosotros nos reconocieron desde el diario Río Negro Que es el diario más grande de la Patagonia Este, Nos reconocieron que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cinco años ha sido catastrófica para los trabajadores que comparativamente el sueldo en pesos y en, y en dólares ha caído abruptamente en los últimos cinco años. Eh, y a pesar de que le reconocen, no hacen el esfuerzo de recuperar a nivel global, porque por, probablemente vayan mejorando las condiciones salariales de sus propios trabajadores. Vos sabés que yo creo, y te tiro una, una charla, no, ma, ma, para, que, para que me ayudes a, a repensarla, eh, tengo la sensación de que... Eh, no, la sensación no, es, es por lo que uno lee, eh, Los salarios de hambre llegaron para quedarse, digamos. Si, si no no hay un ajuste eh, en la conciencia en general o del laburo de base, eh, lo puedo traducir incluso a toda América Latina, no para, no, no, no, no es mal, mal de mucho, pero consuelo a tontos, pero tengo la sensación de que en Argentina eh, eh, eh, los salarios de hambre van a ser... Este, el, el punto de partida de cualquier discusión me parece que llegaron para quedarse están, estamos en una etapa así de adormecimiento golpeados primero por la, tra por la tragedia de la pandemia ¿no? trato de hacer un pensamiento más global el dolor de más de ciento y pico mil de personas que ya no están, todos tenemos alguien que murió los golpes más duros y a la vez el, un sector de ultra ricos que no para de ser cada vez más, más. Este, más acaparador, ¿no? Y ahí yo veo que entran estos grupos empresariales que dicen Bueno, pero mirá lo que está pasando Mirá lo que está... ¿no? Y empiezan a aparecer Sí, sí, claro, digamos, durante la pandemia Los siete, los siete empresarios más ricos se convirtieron En mucho más ricos de lo que eran eh, Y así como sucedió con esos siete empresarios Más grandes, también sucedió con el resto Digamos, quienes tenían plata son hoy más ricos Quienes no teníamos plata, quienes somos trabajadores Somos hoy cada vez más pobres eh, Sí, la realidad es esa, si llegó para instalarse y de hecho, aparte de la estrategia y de la plataforma política de, de Juntos por el Cambio a nivel nacional, hoy es decir que los trabajadores somos libres. No, lo que son libres son los que quieren ser libres, son los empresarios de echarnos cuando quieran, por el, por el deseo que tengan de echarnos. Bueno, se animan a, a eliminarla, ¿no? Quieren, ¿Quieren eliminarla. fantasean con eso. Exactamente, quieren eliminar este, la, la, la indemnización, que en el caso nuestro es más grave, porque nosotros tenemos una indemnización agravada, los periodistas estoy hablando, eh, una indemnización agravada por, el nuestro, por nuestro trabajo, digamos, que tiene que ver con las presiones que recibimos habitualmente de censura digamos, ¿no? de intimidar para que no publiquemos determinada cosa, entonces no nos pueden echar por publicar algo porque les sale más caro, entonces bueno, nos intimidan de otra forma y no nos echan, pero sí claramente la situación es esa